En el comienzo de la partida se, se colocan las tarjetas sobre el tablero, vamos soltarlas sobre la mesa eh, de manera que se forma un, una malla de 6x5 aquí, bueno, no lo voy a mostrar entera pero para que os hagáis una idea esta sería la preparación con el tamaño adecuado el caso es que vais a tener un conjunto de tarjetas que son los habitantes del, del pueblo y en principio no vais a saber dónde está cada, cada habitante pero esa es parte de la gracia del juego eh, ¿Cómo llegamos a saber dónde está cada habitante y por qué nos hace falta? Si os acordáis, el, el objetivo del juego para cada jugador es acabar con un grupo de, de habitantes. Hay seis grupos formados por cinco tarjetas cada uno, con lo cual hay que matar unos 10 habitantes, salvo que te toque el, el de cada facción por 3, que serían 18, pero bueno, se compensa con el hecho de que todo el resto de jugadores están matando a, a personajes constantemente. Eh, ¿Cómo eres capaz tú de encontrar cuáles son los tuyos y cuáles no son los tuyos? Pues aquí es donde entra en un juego el azar y la memoria y la habilidad Este es el punto diferenciado del juego a mi entender y cada jugador en su turno lo que hace es lanzar los dados a ver si consigue por ejemplo una tirada bastante curiosa eh, ¿cómo, ¿Cómo consigue un jugador ver cartas? Pues un jugador consigue ver cartas eh, gastando dados que estén sobre cartas Es decir, un dado tiene dos utilidades O bien activar cartas O bien contar como puntos Entonces, eh, en este caso Este dado que está aquí con un 4 Bueno, está encima de esa tarjeta, claramente Este de aquí está aquí encima Y este 1 está en ambas Quizá la cámara no se vea bien Pero está tanto en una como en otra Quizá, no sea la funda, la dejamos en este de aquí Y estos tres dados están encima de esta Vale Este jugador ahora mismo podría levantar estas cuatro cartas, quitando un dado de, de cada una de ellas, de hecho es una buena opción, y el resto de dados que no use para, para levantar cartas, eh, o para levantar correctamente, para llevárselas a su mano, se usan para puntos. En este caso, eh, he tenido bastante suerte la tirada, y podría dejar dos seises para puntos, y gastar el otro seis en levantar esta. El resto de, de tarjetas las puedo levantar quitando estos dados de encima. Es decir, estos 12 puntos me los reservo. Los reservo aparte. Por ejemplo, aquí. Con estos puntos podré activar eh, habilidades de las cartas o efectos. Y estos cuatro dados me da igual los resultados que tengan, porque los voy a gastar cada uno en levantar una de estas. Entonces, el, el jugador, en este caso yo, cogería estas cuatro tarjetas en el orden que yo quisiera y las miraría. Solo las miraría el jugador. Por ejemplo,. Eh, ha robado el comandante, un soldado, un ayudante de sheriff y un conspiranoico. Esencialmente el conspiranoico funciona para, para eliminar militares. Es una forma de acabar con los militares junto con otros conspiranoicos. El ayudante de sheriff básicamente sirve para defender a cartas y atacar a criminales o conocedores. Son, Por ejemplo, los conspiranoicos son conocedores. La familia de los conocedores. Eh, el comandante puede activar soldados por el coste de un solo soldado puedes activar a varios y el soldado básicamente lo que hace es eh, desactivar o, o matar tarjetas es bastante útil para conseguir los objetivos al tener buenos soldados ¿de qué manera actuamos ahora? pues eh, por ejemplo supongamos que sabemos que esta tarjeta, porque hemos tenido la mano anterior sabemos que esta debe morir para nuestro objetivo entonces eh, en el orden que queramos, revelamos cuáles son las que utilizamos y cuáles son las que colocamos de vuelta en el tablero. Volvemos a colocar las que no vayamos a usar y supongamos que vamos a utilizar el soldado. En todos los huecos que hay en el tablero se, vuelven, se pueden devolver las siguientes, las, las cartas no usadas que diga. Estas cartas no usadas, al ponerlas en cualquier parte del tablero, estamos simulando de cierta manera que los personajes se mueven por el pueblo. En este caso, como solo tenemos estos cuatro huecos libres, los colocamos aquí. Como no las uso, no se las enseño a nadie y van otra vez boca abajo. El soldado va boca arriba. Y de estos 12 puntos, estos dos dados, se activa el eliminar. Si, si lo vamos a la cámara veréis que el eliminar, ver, eliminar otra tarjeta, cuesta 11. Como los dos textos están en blanco, significa que son eh, acciones, digamos, puntuales. No se queda ningún efecto en mesa porque el soldado está boca arriba. Así que... Eh, la utilizo y mato a esta y matarla simplemente significa que la cojo que se la enseño todo el mundo y va a la pila de cartas muertas la pila de descarte eh, en este caso hemos matado a un turista que son cartas bastante bastante desesperantes cuando hay muchas en juego que inmovilizan al resto si os dais cuenta el texto está en oscuro eso significa que cuando esta tarjeta está, está boca arriba eh, su efecto siempre está permanente y por las tarjetas conectadas no pueden cambiarse de posición se pueden coger, pero no. Esto que hemos hecho de coger las cuatro y volver a moverlas y ponerlas como queramos, no se podría hacer si están conectadas. Así que esta tarjeta se va afuera, poco arriba y se sigue jugando. El siguiente jugador.